Estás escuchando Charla con Atenea Bienvenidas pequeñas lechucillas a la brand new temporada de Charla con Atenea es que no me creo que esté haciendo esto de nuevo. ¡Qué nostalgia, por favor! Mi nombre es Paquibel y voy a hacer las veces de Pitia entre las deidades y vosotros los mortales deseosos de aprender sobre mitología ¿Qué ganas tenía de volver a decir esto, por favor. Bueno, en primer lugar, me gustaría daros las gracias a todos los que, los que habéis seguido la primera temporada porque eh, superamos las 2.000 reproducciones que vosotros diréis, vaya puta mierda. Para mí eso es muchísimo. O sea, eh, eso para mí es un boom. Para mí yo no me lo esperaba, eso para mí es un boom, así que muchísimas gracias a todos, de verdad os lo digo. Para los nuevos integrantes a la familia, en este podcast se habla sobre historia antigua y sobre mitología. A lo mejor de algo más, pero en principio de eso. Nuestra primera temporada trató sobre los ciclos troyanos desde cero. No sé si os acordáis, pero os conté la historia de cómo inició la guerra de Troya, porque ocurrió que nos contaba Homero con la Ilíada y la Odisea y como 20.500 cosas más, que las tenéis disponibles tanto en Spotify como en Amazon Music y en YouTube. O sea que, si no lo habéis escuchado, iros para allá. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta nueva temporada? A lo mejor algunos ya por el título del capítulo os lo estáis imaginando. Habrá otros que diréis, no tengo ni pajolera idea de qué significa eso que has puesto ahí. Eh, si estáis escuchando esto, lógicamente es porque tenéis curiosidad. Sobre todo de a ver si hay salseo dentro de nuestros colegas grecolatinos y demás personajillos como los etruscos y la tribu in indoe... ¡Uh! Nunca me sale esta palabra. Indoeuropeas o indoeuro... No. Indoeuropeas. ¡Qué mala soy patacos. Bueno, os adelanto que otra cosa no, pero cotilleos vamos a tener para y tomar en esta nueva temporada. ¡Bienvenidos a El Ciclo Tebano! Que vaya, como he dicho antes, muchos lo vayan a intuir ya por el título, pero ¿qué queréis que os diga? Me gusta a mí interesante. Bueno, como viene siendo habitual y costumbre por estos lares, voy a hacer una pequeña introducción sobre qué son los ciclos tebanos, bueno, el ciclo tebano, y qué se sabe y qué se nos cuenta en este ciclo. Cuántas historias son, toda la parafernalia... Toda... Madre mía, empezamos fuerte. Toda la parafernalia, no me sale ya ni pronunciar. Bueno, antes de nada y antes de comenzar, os recuerdo que podéis seguirme en redes sociales como arroba paquivel con dos L y con B y ahí más o menos todas las semanas. Voy subiendo pequeños vídeos de entre 1 y 3 minutos, normalmente son menos, hablando sobre diversos temas de cultura clásica, curiosidades, como por ejemplo, por qué la gente piensa que los griegos no veían el color azul, o cómo es posible que las mujeres griegas no tuviesen un nombre propio, pero las etruscas sí. ¡Datos interesantes! Sin más dilación, vamos a empezar con el ciclo tebano. su propio nombre indica, igual que los ciclos troyanos fue la historia del origen, la cumbre y la caída de los troyanos, en este caso es lo mismo pero con los tebanos, es decir, los habitantes de la ciudad de Tebas. Durante todo este proceso voy a contaros lo que ocurrió en la ciudad de Tebas, cómo fue su declive y varias cosillas importantes que van a ir saliendo. Esta historia se cuenta en un grupo de tres poemas datados entre los siglos 8 y VII a.C., es decir, en la época arcaica griega y se centraban sobre todo en la figura de Edipo y de la guerra de los tebanos y los argentinos. Si recordáis la época en la que se escribieron, o se estima que se escribieron los ciclos troyanos, seguro que ahora estáis en plan, vamos a ver, para aquí ves. ¿Me estás diciendo que empezaste contándonos la historia de Troya cuando ésta este iba primero? Pues sí, básicamente. Esta tiene más salseo, pero como la gran mayoría de las personas lo que conoce son los ciclos troyanos, porque es lo que, la, vamos a ver, la guerra de Troya, pues claro, es lo que más me pedisteis por redes sociales y es con lo que yo decidí empezar. Pero vamos, aquí invirtiendo cronología no pasa nada. El tiempo es relativo, señores. De todas formas, también os digo, hay una hipótesis en la que se baraja que tanto los troyanos como los tebanos, los dos ciclos, se escribieron más o menos a la vez. Así que tampoco es que yo haya cambiado mucho el orden. Como iba diciendo, los poemas que componen este ciclo son tres. La Edipodia, la Tebaida y la Epígonos, bueno, los Epígonos. Aunque también llevan muchos años los historiadores y filólogos discutiendo porque hay uno que al parecer está un poco perdido de la mano de Zeus que se llama Alcmen... Uh, oh, espérate, a ver si me sale el nombre. Alcmeónida, Alcmeónida, que creen que debería ser incluido también aquí pero no es algo oficial, así que en principio no lo vamos a incluir. El caso es que, a pesar de que conocemos su historia, ninguno de los poemas se ha conservado entero. Solo tenemos fragmentos y es de ahí de donde se hacen aproximaciones a lo que sería la línea central básica de la historia con ayuda de otros poemas y tragedias de época clásica, es decir, de más tarde. En concreto, podemos encontrar estos temas en, los siguientes, bueno, en las siguientes obras de teatro. Los siete contratebas de Esquilo. Edipo rey de Sófocles, Edipo en Colono también de Sófocles, Antígora de Sófocles también, las suplicantes de Eurípides y las fenicias también de Eurípides. La verdad, he de decir que a mí este último, Eurípides, fue el que menos me gustó leer en su momento porque es el que más pesado se me hacía. A pesar de que en sí la obra es una maravilla, yo no sé por qué se me hacía mucho más pesado. Pero bueno, próximamente hablaremos de ella un poco más en profundidad en lo que atañe a lo que es este ciclo tremano. Precisamente esto que os comentaba de que no tenemos una línea central es algo que diferencia este ciclo troyano del que ya vimos en la temporada anterior. Es importante que os destaque esto porque lo que sabemos al final son simples conjeturas. Así que es posible que los trágicos, que he mencionado justo antes, Sófocles, Esquilo y toda esta gente, se basaran en, la, en las leyendas para realizar su obra. Y en consecuencia, y como pasa con cualquier otra adaptación, es posible que hayan sufrido modificaciones para adaptarse al formato de teatro. Así que claro, nada es seguro. Vamos, mmm, que todo lo que os voy a contar son conjeturas, como acabo de decir, que hemos podido ir averiguando a través de estos fragmentos encontrados y de las obras de teatro. Si con la Ilíada y la Odisea ya tenemos tema para rato con que si Homero existió o no existió, con esto tres cuartos de lo mismo. En este primer capítulo voy a hablaros sobre la Edipodia, que sería el primero de los tres poemas, y dónde están esas historias que tanto apasionan de Edipo y cómo se quedó ciego. Así que coged una buena taza de café, chocolate, té, agua, lo que bebáis, que vamos a contar uno de los mayores chismes que vio Grecia en sus días mozos. Lo primero que debéis saber es que se trata de un poema épico de unos 6.600 versos, cuya escritura se atribuye a un tal cinetón de Esparta, del que se sabe... Poco por no decir que no se sabe nada. Unos dicen que fue escrita en Beocia, otros dicen que había varios poemas con el mismo título, dada la importancia de la historia en su momento. Pero vamos, que al final se sabe eso, poco. El núcleo de este poema es, como ya he dicho, la figura de Edipo. Precisamente en esta historia se escuda Freud a la hora de hablar de su famoso complejo de Edipo, ya que hay una corriente de pensamiento que cree que la historia representa la sexualidad dentro de la infancia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 Pólipo y Peribea. Después de esto Eurípides cuenta que Layo, el padre biológico de Edipo, se enamoró de un joven llamado Crisipo, que descendía de las mismas ninfas. En vez de cortejarlo, Layo como buen hombre que había demostrado, o sea, después de tirar a su hijo a la basura, decide raptar al joven y violarlo. El muchacho muerto de vergüenza se termina suicidando. Aquí hay estudiosos que comentan que esta historia fue incluida por Eurípides pero que en realidad no se encontraba en la obra original y también dicen que estos sucesos ocurrieron antes de que se casara con Epicasta. Así que dejo a vuestra elección que creer al respecto. Sin embargo, esta historia en concreto daría pie a que Hera mandase la Esfinge a Tebas, cabreada por todo lo que había pasado con Crisipo y para vengarle. La Esfinge era un monstruo con cuerpo de león, alas de águila y rostro de mujer que traía la destrucción y la mala suerte allí donde estuviera. La idea era que la Esfinge se postrase en el camino que daba entrada a Tebas, el único camino que había, y se comiese a todo el que intentase entrar o salir si no conseguía descifrar el acertijo que esta proponía. Lo del acertijo está un poco a media, la veracidad de que esto fuera así. Obviamente morían todos, precisamente por eso la diosa la había enviado. Layo fue a consultar al adivino Tiresias, que era este hombre que está siempre en todos sitios, está en todos los fregados porque era un ciego que era el que mejor veía el futuro de todos ironías de la vida. El yayo este Tiresia le dijo que debía hacer sacrificios para tranquilizar a los dioses, pero como también era costumbre dentro de los griegos no le hizo ni puñetero caso y decidió consultar directamente a un oráculo. Esto digo que era normalmente los griegos porque nadie hacía caso a Tiresia, o sea, era el mejor, pero no lo hacía nadie ni puto caso. Aquí os vaya a reír encima porque es que esto es a lo que yo llamo car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 Después de llegar a Teba, los ciudadanos decidieron darle un premio por haber vencido a la Esfinge y como su reino volvía, lo que esto venía a significar, que debía de estar muerto, pues lo nombraron rey. También hay otra vertiente que nos cuenta que no fueron los ciudadanos, sino que fue Creonte, el hermano de su madre, o sea, su tío, el que lo puso en el trono por enchufe sin siquiera saber que era su sobrino. Recordemos que Picasta, o Yocasta, como la queráis llamar, seguía siendo la reina de Teba, por lo que se la regalaron también como esposa. Chicas, pensad que en esta época éramos básicamente floreros que se iban regalando uno a otro en la mayoría de las ciudades griegas, así que esto no era nada raro. Claro, estos dos consumaron la noche de boda y estuvieron una temporada viviendo como una pareja normal hasta que se destapó la olla. No se deja muy bien en claro Cómo se destapó la olla, pero al final se enteran de que son madre e hijo. Epicasta, del asco y de la vergüenza, maldice a su hijo por lo que había hecho, porque claro, recordemos que, que encima ella lo más probable es que no quisiera casarse con él, simplemente la obligaron a ello, así que encima fue todo obligado. Y después de maldecirlo muchas veces, se suicida colgándose del techo al no poder soportar el incesto. Justamente tenemos tantos detalles sobre esta muerte de Epicasta porque Odiseo, en la Odisea, cuando baja al Hades, enumera a todos los que ha visto y Epicasta es una de ellas y relata cómo murió. Que precisamente por eso se intuye también que ese era su nombre original, el de Epicasta, no el de Yocasta, porque así es como aparece en la Odisea, que era una obra que fue escrita bastante antes que la de Sófocles. Por su parte, Edipo sigue reinando en Teba como si no hubiera pasado nada. Se casa con una, con una tal Eurigania y tiene con ella cuatro churumbeles. teocles Polinice, Antígona e Ismene. Finalmente, Edipo muere en Tebas. Sin embargo, debemos destacar que la tradición, conocida por otras obras distintas de las que hemos mencionado antes, cuenta otra cosa. Primero, que estos hijos que se comenta que tiene con, con esta muchacha, los tuvo en realidad con su madre, no con esa segunda esposa. Y segundo, que en vez de morir en Tebas, muere en colono, que es lo que dice Sofocles en Edipo en Colono, por eso se llama la obra Edipo en Colono. En la versión de Sófocles de su Edipo Rey, Edipo termina por quedarse ciego, ya que después de enterarse del insecto, él mismo se arranca los ojos, de forma bastante gráfica y grotesca, y en consecuencia no puede seguir dirigiendo la ciudad de Tebas y se va por ahí a vagar con su ceguera hasta que una de sus hijas lo encuentra. También voy a contar algo muy gracioso, y es que en los poemas homéricos se cuenta que efectivamente Edipo murió en Tebas, pero es que no se usa el verbo morir, se usa el verbo caer esto puede significar dos cosas, que cayó muerto en batalla o que se despeñó por algún sitio. No, no, no deja de ser una cosa curiosa que y sería bastante fuerte que encima de todo lo que le ha pasado también se despeñe. O sea, angélico el edipo. Como llevo diciendo todo este rato, coged la versión que queráis porque tanto la Gore como la más normalita son simples suposiciones. Cuando inventen la máquina del tiempo, alguien irá a comprobar estas cosas, pero mientras tanto pues seamos felices con nuestra imaginación. Bueno, por hoy vamos a dejarlo aquí, no sin antes adelantaros que esto no es lo más turbio que pasa en el ciclo de Oano. A pesar de que hay muchísima menos información que en el ciclo de Troya, no os preocupéis porque después os voy a seguir contando cosas muy interesantes acerca del, del mundo grecolatino. Por lo que no quiero a nadie desconectado. Todos os quiero ver como Atenea con ojos de mochuelo pendiente del podcast. Además, ahora tenéis algo que contar cuando vayáis a tomar un café o en la sobremesa con, con el este familiar, podéis decir, oye, ¿vosotros sabéis que había una familia griega en la que el hijo mata al padre, se casa con la madre, luego ella se suicida y luego él se arranca los ojos? Yo lo veo interesante como poco. Bueno, pequeña lechucilla, os dejo con vuestros pensamientos perversos en cuanto a este tema y como siempre, pasad un buen fin de semana y recordad, como dijo Catulo, cada cazuela recoge sus propias legumbres. Sed buena.